Como tan gente de Joutube hoy, le voy a enseñar a cómo instalar Alf life Bueno, primero de Carianet Mediafire dejaré el link en el comentario fijado aquí. Bueno, ahora se van aquí en Alf life le van en hl.exe y listo, tendrán Half-Life solo que aquí llenan de ahí listo. Miren este ya me play. pista de entrenamiento son los saltos básicos. Bien hecho. Estos trajes pueden resultar complicados. Pasa a la siguiente zona, por favor. Ahora pasarás por debajo de estos obstáculos. En el momento que te agaches, el traje pasará a modo sigiloso, reduciendo al máximo los ruidos que produces al desplazarte. Muy bien, apenas te he sentido. Ve a la siguiente forma. Y ahora tendrás que continuar un Buen trabajo. Parece que estás listo para el siguiente puesto. Para entrar en las tuberías tienes que indicar al traste que quieres agacharte y saltar. Ponte frente a la boca de la tubería y pulsa. Si salgo y pruebas en la baile a la patria es un poco complicado, pero podrás observar que es muy gratuito. Ya un baile. Para activar el ascensor, acércate al botón y mirándolo con un Ahora estás salido solo hay una forma de bajar. Busca el objetivo en el suelo y haz todo lo posible por aceptar. Si tienes daño al caer, haya botiquines? botiquines como el siguiente. Toda la instalación, la Mesa. Para recuperar la salud, acércate al botiquín y pulsa la tecla Usar. Te irás recuperando gradualmente hasta que el botiquín se vacíe o recuperes al completo la salud. usar para girar ese puente acércate a la rueda de control y pulsa la tecla usar fantástico a veces necesitas algo más que tú si no puedes quitarte el obstáculo de medio empujando tal vez de una caja, acércate y pulsa la tecla de sal. Mientras te quieres pulsar. no resulte necesaria. Cagado, la no ratación. Cagado. La sí. chiquita no? Me de quita, ¿no? Sí. ahora me voy a tomar un té. Te aviso cuando caiga. Vale. que aquí? Cita, ore, oh, a alcanzar a todas las dianas. Si fallas, no te preocupes, volverán a salir. Yo, A el traje de protección vigila el nivel de oxígeno en la sangre. Pero cuando cuando necesitas. Si el indicador de oxígeno del nivel de sangre que se encuentra en tu traje de protección comienza a subir, hasta alcanzar el nivel anterior. Ya puedes seguir nadando hasta el final del recorrido. No lluvia morena, morena, morena, morena de la madrugada, rojo vino, rojo vino, rojo vino, rojo vino. Buena la noche, morena, no la nunca. Ahora no te mal. Cuando te encuentres te cago atrapada. Esta es la unidad de recarga. Por el traje de protección. Cuando te quede tu energía, subiré a un no la ¡Wow! El traje se sí. irá recargando gradualmente hasta que la unidad se vacíe. También puedes usar. ¿Piensas, fuego o vapor? a poco el Se activará un contador Geiger y una pantalla de radiación. Los peligros biológicos también aparecen con un icono luminoso. De seguridad a la zona siguiente. Te dejará entrar en el sistema de transporte. Acércate a un guardia y pulsa la tecla usar para que no te pongas frente a él. Vuelve a pulsar la tecla usar. Venga, te sigo. Hola. No me obligues a hacerlo. Seguiré si es lo que quieres. Venga, te sigo. Venga, te sigo. Va a tener que dejarme aquí, Gordon. Sí, vale, te espero. Que... usar para manejar el tren las teclas de avance y retroceso te permiten aumentar y disminuir la velocidad del mismo pulsa la tecla usar para abandonar el tren Son las 8.47 de la mañana. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima prevista de 40 grados. La temperatura de las instalaciones en la mesa permanece estable en unos agradables 20 grados. El tren ha partido de los dormitorios del nivel 3. Su destino son las instalaciones de control y los laboratorios de pruebas del sector C. Si su destino es un área de alta seguridad más allá del sector C, deberá volver al intercambiador de la línea 9 y subir a uno de un tren de alta seguridad. Si ha verificado su identidad en el sistema de seguridad retinal, debe comunicarlo al personal de Black Mesa, ya que deberá someterse a dicho examen antes de poder entrar en la zona de alta seguridad del sistema de transporte. Debido a la alta toxicidad del material manipulado habitualmente en Black Mesa, no se permite comer, beber ni fumar en el interior del sistema. a todo el personal de Black Mesa que como consecuencia de su trabajo en estas instalaciones debe someterse periódicamente a chequeos de radiación y contaminación biológica. El no acudir a un chequeo de radiación o a un análisis de orina es motivo de despido inmediato. Si cree haber estado expuesto a materiales radioactivos o peligrosos durante el desarrollo de sus tareas, diríjase inmediatamente a su supervisor de riesgos radioactivos. Sea inteligente y piense en su seguridad. Sector C. Laboratorios de pruebas e instalaciones de control. Lo siento, tengo que permanecer en mi puesto. Lo siento, estoy de servicio, gordo. ¿Podemos hacer esto luego? los los pode, as, los los pode. hasta luego, te invitaré a unas cañas. Tendrá que esperar a que termine Oscar, la Tenía unos cuantos mensajes para ti, pero el sistema se colgó hace 20 minutos y aún está en ¡Eh! ¡Para Vaya, sí, vamos, Gordon. Intentas meterme en un lío? ¿Quién me ha vuelto a esconder a la mesa? Y habré dejado las instrucciones de apagar. Hola. ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? ¿O quién sabe? Adelante. Parece que hoy vas a ser el protagonista. Lo hasta que finalice el experimento. Lo siento, tengo que permanecer en mi puesto. Saludos. Tendrá que esperar claro, a que termine la bueno, esta... prueba. Bueno. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%. Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución ah, adicional. Me preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. De Me imagino que les habrá sido difícil conseguir... están esperando, Gordon, En la cámara de pruebas. Espero que los parámetros de contención sigan dentro de los valores normales. No, ¡Está a punto de entrar en fase crítica! ¿Qué demonios pasa con los instrumentos? Algo va mal, esto no tendría que pasar. No me moleste ahora. Perdone, Gordon, pero ahora estoy muy ocupado. Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento. ¿Tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? Y hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos. No me Por favor, no me moleste ahora. Ya, pero tenemos una buena razón. Esta es una oportunidad sin igual. Es la por muestra. Por más por, déjeme tranquilo que hasta que finalice me el visto. experimento. Y la más inestable en potencia. Perdone, Gordon. Pero si sigue los procedimientos estándar de pues, pues, No me moleste ahora. Todo saldrá te bien. No sé cómo puedes decir eso. Aunque soy consciente de que es difícil que dé una secuencia de resonancias, no me convence que. Gordon no tiene por qué oír esto. Es un profesional altamente capacitado. Hemos asegurado al administrador que nada fallará. Ah, sí, es cierto. Gordon, confiamos plenamente Perdónen, en usted. Gordon, pero ahora estoy muy ocupada. Bien, adelante. ¿Qué pase ahora? Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento. Tendrá que esperar a que termine la prueba. ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? Probando, probando... <coughs> Todo parece funcionar correctamente. De acuerdo, Gordon, su traje debería permitirle salir de este embrollo. El espécimen llegará en unos momentos. Si me hace el favor de subir y conectar los rotores, podemos situar el espectrómetro de antimateria en 80% y mantenerlo así hasta que llegue el portador mm <laughs> superiores al 1,05%. Eh, no es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia. Eh, no, vale, ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables, manteniendo la secuencia. Parece que la muestra está preparada, con. Debería recibirla en cualquier momento. Busca el especial en el sistema de entrega. En la secuencia de resonancias Y menos aún producirla. Golgoth está vivo Menos mal que llevaba el traje de protección Me atrevo a moverlo y los teléfonos no funcionan Por eso, okay, a la la no. que Necesitará no. que no. que para activar los escáneres de retira Seguro que el resto del equipo le ayudará delante Thank mm -hmm. you. es lo que huele tan mal I wow.